Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos muy orgullosos de que estén acá. Lamentamos los inconvenientes técnicos que nos llevaron a cambiar el plan del día de hoy, pero ya sabemos cómo, cómo son las tecnologías y sabemos cómo ha sido este 2020 para todos y todas. Bueno, en principio, queremos agradecer, como siempre, a toda la gente del Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial que gracias a quienes tenemos este espacio y, y estamos compartiendo todo este, este lugar maravilloso y, y esta onda genial que es el teatro. Y particularmente, bueno, quiero, quiero agradecer a Adela Vash, que nos prestó sus textos y sus maravillosas obras de teatro para que nosotros pudiéramos hacer todo lo que se nos ocurriera y que, como siempre, en clave de, de juego y de entrenamiento, vamos eh, armando y desarmando según nos va gustando y, y vamos probando. Así que eh, esta versión que hemos denominado Variaciones Bach es un conjunto de obras, son siete obras de Adela Bach, y con homenaje también al compositor Johann Sebastian Bach, por esta idea de, de las variaciones Goldberg y la musicalización es una de las partes del, del clave bien temperado que, que si bien no son las variaciones Goldberg, es otra maravillosa obra de Johann Sebastian Bach que, que musicaliza este, esta obra. Bueno, les dejo con los artistas. Buenos días. Quisiera comprar una casa. ¿Qué tipo de casa le interesa? ¿Una de dos plantas? ¿Una casa de dos plantas? No sé, a mí me gustan mucho las plantas. Me encanta el verde. Así que pensaba tener unas cuantas. Seguro más de dos. nada esta... Gracias, pero prefería tomar alguna otra cosa. Hace calor y tengo mucha sed. ¿Qué idea quisiera? La verdad es que no sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, vamos arriba. Arriba, arriba señora. Esto no es un helicóptero ni un avión. No puede subir ni siquiera un escalón. Papi, ¿por qué esa señora tiene el dedo en la boca? No sé, querida. Pregúntale a ella. Y ¿Cómo le voy a preguntar si no es una persona? Aurora, ¿no me dijiste que es una señora? ¿Le agrada esta señora? Tome asiento nomás. Me preguntaba en realidad también oh. que desea servir. Ah, perdón, no deseo servirme nada. Deseo que usted me sirva. ¿No sirva sí, sí. No. Disculpe, señor. ¿Podría decirme cómo viajar a Caballito? Pero, señora, aquí estamos en la ciudad. Acá no se viaja a caballo. Se viaja en auto, en ómnibus, en tren. Sí, sí, muy bien. Justamente, necesito saber cómo viajar a Caballito, el barrio. ¿Usted quiere ir a Caballito al barrio? ¡Qué extraordinario! Buenas tardes. ¿Puedo al banco? Sí, cómo no. Yo antes trabajaba en un banco, pero me aburrí de estar en la caja. Claro, bien hecho. Pero, ¿cómo aguanta mucho tiempo dentro en la caja? Un lugar tan estrecho. Por supuesto que sí, estrecho largo el que recorrí. Antes hablaba poco, pero ahora me hace donde me hace, es difícil que me calle.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 una planta baja y una planta alta una casa con una planta baja y una alta no no no no yo quiero tener plantas de muchas clases altas bajas medianas pequeñas chicas grandes eh, así que lo más probable es que también algunas que tengan flores bien entonces voy a buscar una casa con una planta baja y un piso cómo eh, hace un momento me dijo que era una casa de dos plantas Y ahora una sola planta baja y un piso Que tengo un piso está bien porque con uno para pisar me alcanza Pero eh, yo quiero tener una casa eh, con muchas plantas Ya le dije que me gustan mucho las plantas Bueno, entonces le voy a buscar una casa Con mucho espacio para, para poner todas sus plantas Además eh, me gustaría una casa en un lugar tranquilo bueno, le voy a buscar en la casa en un lugar que no tenga nada de ruido. Pero claro, ¿cómo voy a ir a querer ir a un lugar de ruido? Bueno, le digo, voy a buscar una casa en un lugar que no, esté nada, que no tenga nada de ruido y que no esté de ruido. Pero por supuesto, ¿cómo voy a ir a, querer, a vivir una posilva? ¿Qué se piensa, que quiero ir a vivir en un lugar de ruido? Bueno, bueno, entonces le voy a buscar ese lugar... Esté en perfectas condiciones, que no tenga nada de ruido y que no esté de ruido. Eh, muy bien, y si ¿sí es posible eh, que esté bien ubicada. Eh, para mí es muy importante la ubicación. ¿Le gustaría vivir en la calle con esa? ¿Con esa? Sí, con esa. ¿Con esa? Sí. ¿Con esa? Pero, ¿se puede saber quién es esa? ¿De qué me está hablando? Estoy hablando de vivir en la calle con esa, señor. Con esa. Pero, Pero bueno, Carmen, si quiere le puedo buscar otra cosa. Sí, sí, mejor búsqueme otra cosa, porque yo no a comprar una casa, no quiero vivir en la calle. Además no quiero vivir con esa que ni sé quién es. Búsqueme otra cosa. Bueno, bueno, ahora tengo algo muy interesante. Le gustaría ¿En vivir calle, en la calle. La... ¿Callado? ¿Cómo dice? Callado. ¿Cómo? Callado, señor. Callado. No, de ninguna manera. Yo no me nada. Primero, yo me voy a comprar una casa y me dice que me quiere vender una casa con una planta baja y con un solo piso. Después, me quieren mandar a vivir a la calle con esa, que ni sé quién es, y ahora me dice que me calle. Mire, si usted piensa que me interesa vivir en la calle y con esa, le sugiero que se haga ver la cabeza. Bueno, buenas tardes. esta señora la toma nomás. Gracias, pero prefería tomar alguna otra cosa. Hace calor y tengo mucha sed. ¿Qué idea quisiera? La verdad es que no sé. ¿Qué? ¿Que traiga una vista? Que ¿Quiere querer que me traiga una vida que no esté lista? Si me da traigo una bebida, mejor tráeme una que esté lista porque no puedo pasarme todo el tiempo acá esperando. Sí, sí, claro, tienes razón. Desea que le traiga una bebida helada. ¿Qué dice? Digo, sí, desea que le traiga una bebida helada. ¿Y por qué me toma? ¿Cómo voy a querer que me traiga una vida helada? ¿De qué hada me está hablando? Espera, señora, yo le pregunté si... Yo no soy sorda, y ¿eh? escuché muy lo que me preguntó. Y no, no quiero que me traiga una vida helada. ¿Qué es esto? ¿Un bar o un libro de cuentos? Si una mujer grande, ¿qué hada ni qué hada? Disculpe, señora, usted tenía mucha sed y yo le ofrecí algo para apagar su sed. ¿Para apagar mi sed? Para pagar su sed. Yo no necesito que usted me pague nada, y menos que menos mi sed. Si yo vengo acá a tomar algo es porque me lo puedo pagar, eso es fundamental para mí. Sí, sí, y para eso es fundamental el buen servicio de nuestros clientes. Por eso es tan bueno el servicio. ¿Bueno el servicio? Mire, eso no, sí que no lo voy a tolerar. El servicio es malo, aquí y en cualquier parte. Si usted quiere servicio para los clientes, haga lo que quiera, pero yo acá no me quedo ni un minuto más. Señor, señora, no la escucho. ¿Podría hablar Buenas más fuerte? Tardes. Buenas tardes. Por favor, vamos a Rivadavia. ¡Arriba! Señora, esto no es un helicóptero ni un avión. No puede subir ni siquiera un escalón. Pero, por favor, yo no le hablo ni de subir ni de volar. Le estoy hablando de ir a un lugar. Por favor, a Rivadavia. Ah, usted me dice que a Rivadavia. ¿Que hay que ir al aeropuerto a buscarlo? No, no, no es cierto. No quiero ir al aeropuerto. Entonces, ¿quiere a la estación terminal? No, me parece que me entendió mal. Usted dice que arriba, había, Si no quería el aeropuerto de la estación, dígame, ¿a dónde llega? Yo no soy adivino. Si me permite, le digo dónde quiero ir y por qué camino. ¿Por qué camina, señora? Yo no la veo caminar. Usted se acaba de subir un taxi por si no se dio cuenta. Me doy perfecta cuenta, pero me parece que el que no escucha es usted y que además inventa. Por favor, atienda lo que le digo. Arriba Davia, entre Uruguay y Paraná. ¡Ah! Davia, arriba, entre Uruguay Paraná. Pero por favor, por favor, señora, me, yo no estoy hablando de ningún Davia que arribe a ninguna parte. Por favor, va a ser mejor que me escuche si no quiere que me arte. Disculpe señora, pero ¿qué quiere que le diga? Desde que subió me está hablando de un tal Davia que arriba... Y todavía no me dice bien a dónde hay que ir a buscarlos. Ahora me dice que llega entre el río Uruguay y el río Paraná, pero no me aclara si es en la provincia de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos. Pero por favor, qué lío es esto. No le estoy hablando ni de Entre Ríos, ni de Corrientes, ni de Misiones. Por favor, le estoy hablando de ir ahí un, a un lugar. Pero pensándolo bien, el médico me dijo que hacer ejercicios hace bien para los pulmones, así que me voy a bajar y voy a mover un poco los pies. Y buenas tardes, y será hasta alguna otra vez. Oh, buenas tardes, y espero que la próxima persona que suba sea más sabia y que no me empiece a hablar de que hay algún lugar a donde arriba el señor Davia. ¿Esa señora tiene el dedo en la boca? No sé, querida. Pregúntale a ella. Pero papá, ¿cómo le voy a preguntar si no es una persona? Aurora, ¿no me dijiste que es una señora? Sí, es una señora, pero está colgada. ¿Está colgada? ¿La ahorcaron. No, papi. Está colgada en un cuadro. Mira. ¡Ah, querida! Es un afiche, un cartel. Es el cartel lo que está colgado, ¿no la señora? Bueno, pero ¿por qué tiene el dedo en la boca? La señora tiene el dedo sobre los labios para identificar que acá hay que hablar más bajo. Ah, casi una persona es alta se tiene que agachar para hablar... No, no tiene que agacharse, se tiene que hablar bajito. Por eso, si es alta, se tiene que agachar y hablar desde abajo. No, no tiene que agacharse, tiene que hablar bajo, eh, despacio. Despacio, ¿De, de viajes espaciales, cohetes, extraterrestres. ¡Qué lindo! No, no tiene que hablar despacio, tiene que hablar despacio, en voz baja, sin gritar. Bueno, papá, entonces habla más despacio, habla más bajo, porque la señora del cartel tiene el dedo en la boca. ¿Y por qué tiene el dedo en la boca? Porque este es un hospital y acá viene gente que está estarle en... no el ruido. Pero vos y yo estamos acá y no estamos enfermos. Claro, vos venís a darte una vacuna y yo también te acompaño, pero también viene gente que está enferma. ¿Y está enferma porque no se da la vacuna? Sí, puede ser. Papá, ¿las vacas se dan vacunas? Sí, Aurora, las vacas se dan vacunas, para no enfermarse. ¿Y las vacunas se dan vacunas? No, Aurora, las vacunas no se dan vacunas. Pero la seña dijo que los caballos son equinos. Los cerdos son porcinos, las ovejas son lanares y las vacas son vacunas. Sí, querida, pero son otra clase de vacunas. ¿Y vacunas para qué enfermedad? No son vacunas para una enfermedad, es ganado. Ay, ¿qué ganaron? No ganaron. Nada, Aurora. Ganado. Quiere decir que son unos animales. Señor, por favor. ¿Quiere tener la amabilidad de hablar en voz baja? Parece mentira. A su edad no sabe lo que quiere decir ese cartel. Buenas noches, señor. ¿Qué desea servirse? Señor, no lo escucho. Perdón, perdón, perdón. Es que yo no deseo servirme nada. Ah, bueno, disculpe, pero entonces... Es que usted me sirva. Sí, sí, como no. Sírvase. Muchas gracias. ¿Hay tantos platos? ¿Cuál me quiere? Y seguramente cualquiera de las obras de nuestro cocinero le va a satisfacer. ¿Las obras? No, señor. Dije, Dije las obras. Dije las obras. Las la obras, sí. No me sobra, está sobrando. Señor. Bueno, como usted diga. A mí no me sobra dos. nadie. ¿Lasaña? Mm. ¿Lasaña? Yo no quiero hacer ninguna hazaña. Yo quiero que me traigan algo para comer. Sí, sí. Eh, quizás le gustaría probar besú a la vasca. ¿Besú a la vasca? Sabe que me llamo Hugo y yo no quiero comer ninguna vasca. Yo quiero que me traigan algo para comer. Enseguida. Eh, Tal vez le gustaría probar empanada. Empanada. Empanada. Tráigame algo para comer. Tengo hambre. Sí, pero mire, es pan casero. Espantoso. Tráigame algo, por favor, que valga la pena. No sé, quiero un bife? ¡Ah! Lo que me faltaba. Que me quiera dar un bife. ¿Habráse visto usted? Lo siento, señor, pero acá está bien, estamos viendo que ya son más de las 11 Está cerrado. ¿Cómo que está cerrado? Errado, errado está usted, señor. Y encima, quiero venir a comer y me traen algo, no me traen nada. Hasta luego. Señor, ¿podría decirme cómo viajar a caballito? Pero señora, acá estamos en la ciudad, acá no se viaja a caballo, se viaja en auto, en ómnibus, en tren, en camión. Sí, sí, muy bien. Justamente, necesito saber cómo viajar a caballito el barrio. ¿Usted quiere ir a caballito al barrio? ¡Qué extraordinario! ¿Y qué tiene de extraordinario que quiera viajar a Caballito, el barrio? Ay, señora, ¿qué tontería es esa? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene usted en la cabeza? ¿Y qué quiere que tenga? Tengo cabello y tengo cráneo. Y adentro del cráneo tengo cerebro. ¿Y tiene todo bien? Sí, eh, sí a mí me parece que sí. Quizás el cabello un poquito despeinado. Bueno, bueno, pero estoy muy, muy apurado, muy ocupado y... ¿Se puede saber qué me importa a mí su peinado? ¿Qué sé yo? ¿Cómo dice? ¿Qué sé yo? Y sí, qué sé yo. ¿Qué, qué es lo yo? No sé llenar, ¿no? Y estamos en la ciudad, en la calle, ¿qué se piensa que esto es una oficina? Ay, ¿por qué no la termina? Yo no quiero que me selle nada. Pero usted me acaba de preguntar qué sé. Yo no le pregunté qué sé yo. Le dije, qué sé yo. Ahí está, otra vez lo mismo. Otra vez con lo mismo. ¿Qué quiere que le selle? No quiero que me selle nada. Bueno, entonces deje de decir pavadas. No son pavadas, tengo que viajar a caballito y no sé cómo hacer. Mire, si usted quiere aprender a andar a caballo y no sabe cómo, no es cosa mía. ¿Qué quiere que me le ponga a enseñar equitación aquí? ¿Por qué no se va al campo si quiere aprender a andar a caballo? ¿Qué me veo? ¿Cara de gaucho? ¿Acaso a mí? ¿Acaso, acaso? ¿Acaso acá sobran las palabras? Pero qué cosa bárbara.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 Ibera, Iber, Ier, Iber, ah, no sé si Iber, aunque insista, tengo problemas de vista, como casi toda la gente Yo de vista conozco mucha gente Claro, yo también vigente, pero a veces no sé el nombre Pero hombre, tal vez ya no sea vigente No, seguro que no, hay uno que es vigente y otro que es clemente Yo los conozco, son docentes ¿Docentes? Sí, son dos personas distintas, están ahí descansando. ¿Están ahí descansando? Pero si ¿sí no son Noras. No, no son Noras, es ahí. ¿Ana? ¿Y quién más? ¿Las hermanas Salazar? No, no están las hermanas Salazar. Ellas se dedican a asar, sobre todo los domingos. Y hablando de asado, para que quede mejor preparado, yo siempre lo hablando. Y al matarme, lo arroyo. Yo cada vez que puedo, voy a arroyo, creo que también banana y... ¿Banana y qué? que es una buena elección. Buena elección es la que tuvo el presidente del club, sacó gran cantidad de votantes. Sí, yo también tomé muchas bocas antes y muchísimos guantes. Sobre todo en temporadas de fríos espeluznantes. Sí, yo necesito bocas mucho sobre todo, y también los guantes. En la época en que se iba la mano para cerrarla. Adiós. Hasta y mañana. Hasta mañana. Tomada Me gustaría vivir en la calle con Esa. ¿Con Esa? Sí, con Esa. ¿Con Esa? Sí, dije con Esa. ¿Pero se puede saber quién es Esa? ¿De qué me está hablando? Señor, me estoy hablando de vivir en la calle con Esa. Sí, sí, claro, tiene razón. Tiene razón.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 Arriba Davia, entre Uruguay y Paraná. Ah, Davia, arriba, entre Uruguay y Paraná. Ah. Señor, no le estoy hablando de ningún Davia que arriba en ninguna parte. Le estoy diciendo, arriba Davia, entre Uruguay y Paraná. Y va a ser mejor que me escuche si no quiere que vea. ¿Vacunas para qué enfermedad? No son vacunas para una enfermedad, es ganado. ¿Y qué ganaron? No ganaron nada, Aurora. Ganado, quiere decir que son los animales. Seguramente cualquiera de las obras de nuestro cocinero le va a satisfacer. ¿Sobras del cocinero? ¿Por quién me toma? No, señor, dije las obras. Por eso mismo, escuché. Las obras. ¿Qué sé yo? ¿Cómo dije? ¿Qué sé yo? Y sí, ¿qué sé yo? ¿Pero qué es eso? Yo no sé nada. ¿Qué quiero que sé no ¿Ves que estamos en la calle? ¿Qué se piensa? ¿Que la calle es una oficina? ¿Cómo dice? No la oigo. ¿Docentes? Sí. Son dos personas distintas. Están ahí descansando. ¿Están ahí descansando? No son horas. No, no son horas. Están ahí. Ah, Ana. ¿Y quién más? ¿Las hermanas Salazar? ¿Dónde estabas? Adelantada. En Ciudadela. Sí, la Guarda. Vaya, vaya. Quiero mortadela. Papas fritas a caballo. Mamabela, basta. Bueno, muchísimas gracias por, por venir. Este, ahora les voy a pedir a nuestros participantes que estuvieron callados y tengan ganas de saludar a, a las artistas y los artistas, si tienen ganas, que se prendan la cámara y saluden. Para nosotros es un gran gusto tenerlos del otro lado. Eh, lamentamos los inconvenientes técnicos, no pudimos hacer el enlace de Zoom a YouTube, este, por eso a los que pudimos los invitamos a último momento. Estuvimos un rato probando y no, no dio resultado. Así que quien tenga ganas de saludar, venga y salude, por favor. Bueno, yo lo saludo. <risa> Los quiero, un abrazo grande sí. para ustedes. ¡Te extrañamos, Hola, te extrañamos! ¡Te extrañamos, sí, no, sí. Gerard. Te extrañamos mucho, Gerardo! Bueno, yo también, yo también. ¡Qué lindo verte! Igualmente a ustedes, muy lindo todo el trabajo. Gracias. Gracias, Gerardo. Abrazo y feliz año. Gracias. Gerard. Igualmente, Gerardo. Igualmente. Igualmente, Gerardo, abrazo grande. Escúchame, Flor, esa que está ahí es Gisela Nutini. Sí, soy yo, Gerardo. ¿Sí?